Escucha aquí la huevo. A ver, ya está la hasta cuando, mierda pregunta, hombre. <risa> Dile que pregunte este huevo. Señora, señora, ¿por qué es el brazo? <risa> es <Después>, por <el> Pokémon. <risa> es para que haya <risa> en Hey guys. Así como todos los miércoles terminamos ya de hacer... Radio Motivados sí. Así que no se olviden de sintonizar todos los miércoles en RadioMotivados.com sí, Ya, nos vemos ¿Van a ir al gimnasio? Sí, sí. Usted, ah, va? usted va a a dormir? hoy ah. He tenido súper buena respuesta en el último video, las cuales han inspirado el tema de este video. Hoy día voy a hablar de cómo, eh, no, voy a hablar de, de que el éxito es igual a cómo dejar de fumar. No, cómo, tened, cómo ser exitoso es igual a dejar de fumar. Ténganme paciencia. Ferguson en, su última, en la última edición de su show dijo que el único afán que tenía con el show era hacer algo que no existía antes Este pedazo es sacado de un discurso de un ganador del Nobel se llama William Faulkner que dice que el premio lo recibe su trabajo, no él ya que él no hizo ese trabajo por la gloria ni por el dinero sino para crear algo que no existía antes Zen Pencils, está saliendo ahí es un sitio donde toma eh, diferentes discursos y lo ilustran Sempian Seals ilustró un, un pequeño rant que hizo John Green que es un bloguero y escritor eh, gringo que se llama El Regalo Hoy en día donde los creadores son tanto creadores, productores, marqueteros básicamente las hacen todas Tienes que tener cuidado con dónde gastar tu energía Al final tu foco principal tiene que ser tu trabajo Después en segundo lugar, todo el resto. Todo lo que venga después. Au. No sé si ustedes sí se han dado cuenta, pero a veces cuando nos vende la pescada, uno ya sabe, ya huele. Sobre todo en internet. Cuando hacemos las cosas, o por dinero, o por fama, y se nota, uno no engancha. Uno engancha con las weas que te hacen emocional, te hacen sentir bien, y... Como que tienen amor, ¿cachai? Uno tiene que uno hacer las cosas para dar más amor. John Green habla de nuestra responsabilidad con el regalo. Nosotros los creadores hacemos regalos para gente. Él dice que lo hacemos con la esperanza de que alguien note el esfuerzo que le metemos. Y si no, no lo notan, no importa, nos quedamos con un hermoso regalo que nosotros hicimos. Entonces, perder energía en, en qué, cómo ganar dinero, en cómo ganar Flow es como, no vale la pena. Todo tu foco tiene que ser regalo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con dejar de fumar? Hace dos tres días atrás, Casey Neistat llegó a los 4 a millones de suscriptores. Y alguien le dijo, le hiciste, llegaste. Pero eso no quiere decir que este compadre va a dejar de hacer videos, que va a dejar de ser quien es. Él, él lo dice así, mi éxito de hoy mañana se convierte en mi éxito de ayer. Ahora, ¿por qué hago el paralelo entre el éxito y dejar de fumar? Dejar de fumar un día es exitoso, pero a la larga lo que estoy haciendo es ser un poco más saludable. Entonces es algo que no se puede medir tan bien y tiene que ver más conmigo, con lo que llevo dentro, más conmigo. Con lo que ustedes puedan felicitarme por haber dejado de fumar o por la plata que estoy ahorrando por no comprar cigarros. Es como una transformación de forma de vida. Yo todos los días estoy luchando por no fumar un cigarro. Y me van, en serio, quiero puro fumar un cigarro. Te estoy invirtiendo en mí. Y nunca termina, porque sigo siendo un fumador. Mucha gente me ha felicitado por dejar de fumar, mucha gente me ha dado su apoyo, no lo he hecho para llamar la atención, lo he hecho llamar, lo he hecho para mejorar un poco mi vida y eso ha hecho resonar a otras personas. El éxito también es así, es como si quieres lograr dinero con tu trabajo, tiene que ser muy buen trabajo y la única forma de hacerlo es invirtiendo en tu trabajo, no en decir que eres bueno en decir que tu trabajo va a ser bueno el trabajo tiene que hablar por sí solo ¿no? como los regalos bueno, lo que aprendimos hoy día es que primero es tu trabajo y después las consecuencias de esto si quieres retorno sean esto como reconocimiento en dinero en sufridos primero tiene que estar tu trabajo yes. si lo piensas es súper bonito Primero hay que dar, y creo que estamos en una época en que todos estamos pidiendo. No hay de ¿no? Que no nos robe los Champmanden. Que no nos robe los Champmanden. <risa> ¡Más Pokémon <paradas. risa> Para todos. <risa> Pokémon es gratuito y de calidad para todos.